Bienvenidos al Instituto Tecnológico de las Américas ITLA. En la presente foto narrada estaremos viendo la integración de las TIP para el desarrollo docente en este importante instituto. Acá tenemos la fachada de los edificios ITLA. En cada inducción siempre el rector tiene un encuentro de bienvenida con los estudiantes nuevos. Los estudiantes que residen o estudian en ITRA y son del interior del país tienen la facilidad de vivir dentro del ITRA en una residencia académica con la que se cuenta. Lo que vemos acá ya conociendo un poco ITRA por dentro es un laboratorio de manufactura automatizada. Acá este otro laboratorio es también de manufactura automatizada y controles eléctricos. Acá estamos viendo una sesión de clases sobre diseño web, impartida por el profesor Valentín Sánchez. Y en la siguiente imagen vemos un estudiante mostrando ya su proyecto final de la asignatura, la cual consistía en una web responsive. Eh, acá tenemos una sesión de clases de desarrollo web, donde se crean aplicaciones web y... Dentro de esa misma materia o clase, vemos un grupo de estudiantes recibiendo las asignaciones que esos eh, tienen que entregar. Podemos ver acá un estudiante de multimedia, la cual está haciendo uso de una Mac para diseñar un producto. Existen también laboratorios de mecatrónica y electrónica, donde los estudiantes crean diferentes tipos de circuitos eléctricos. Lo que vemos acá es el prototipo de una embotelladora de agua, la cual fue un proyecto final de un estudiante de manufactura automatizada. Un profesor de TI o redes está mostrando a sus estudiantes cómo se deben configurar o, o conectar los switches y routers. La presente sesión es una clase sobre controles eléctricos y robótica. Seguimos viendo laboratorios de electrónica donde estudiantes están recibiendo una clase sobre la misma. Podemos seguir viendo los laboratorios multimedia donde estudiantes están recibiendo clases sobre diseño gráfico. El ITLA recibe muchas visitas de diferentes entidades educativas y aquí podemos ver cómo un personal del ITLA está dando recibimiento y un tour internamente por el ITLA. Acá vemos parte del staff de profesores multimedia de la cual formo parte. Al final de cada asignatura me encargo de realizar una actividad final en la cual se socializa y se comparte con cada grupo de estudiantes. Lo que vemos más aquí es también parte de social, más fotos de parte social, las cuales se hacen al final de la asignatura. Ven a ITLA, la oportunidad de un futuro mejor comienza hoy. Para más información visítanos www.itla. Punto punto de, tu, punto de